Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video Este video no sé si será corto o largo No está yo nada lo que voy a decir, así que voy a decir lo que pienso Y, bueno, como lo vieron en el título Este video se trata sobre qué pasó con, con fobias Como saben, fobias es un nivel que, aunque el primer video de fobias publicado en YouTube Es de hace 11 meses o, o 10, no recuerdo eh, el proyecto en sí lo estoy llevando eh, hace ya un año y, y dos meses por ahí Voy a contar un resumen de la historia de FOBIAS más o menos eh, Un poco sobre qué es el nivel Y luego voy a decir qué está pasando con, con el nivel Porque es bastante importante lo que está lo que está ocurriendo y yo creo que lo tengo que decir Empecemos primero con la historia, ¿está bien? Es un nivel que si no me equivoco empecé a crear en noviembre de 2020. Eh, sé que fue en 2020 a finales, pero no recuerdo si fue noviembre o diciembre. Un día que fui a la, a la casa eh, de Joaco, de Joaco XL, y eh, estábamos jugando Geometry Dash y pintó a hacer un nivel. Quisimos hacerlo como secuela de Blue Thirsty, como saben, bueno, Blood Thirsty. Como se diga, es un es un nivel que agarra Blood Bad y lo transforma en un poco más difícil. Lo importante es que Phobias lo, lo creamos con la intención de que sea secuela de este nivel ya mencionado. En, entonces lo que hicimos fue buscar y Ifobos was L1 y apareció... Un nivel que si me coco lo creó una persona llamada Pux Con ese nivel lo que lo que hicimos fue agarramos y lo bufeamos. Tardamos bastante en bufearlo porque no teníamos muchas ideas. Yo recién empezaba a jugar el juego. A mí me costó. Me costó bastante hacer el nivel. Por eso tardamos tanto en sacarlo. Y si me coco. Salió la preview de ese nivel. Mucho mucho tiempo después. Del que queríamos. Porque nosotros queríamos sacar mínimo. Una semana después de haber empezado eh, con todo esto, queríamos ya empezar con lo que es la publicación del Showcase. Pero no pudimos porque no teníamos muchas ideas y tampoco ese día queríamos jugar mucho geometría. Ya estamos viendo una peli y, y pintó como descanso jugar jugar Geometry Dash. Me pasé la copia a mi PC y ya para eso de... Si no me equivoco, creo que en marzo se publicó el Showcase de Fobias. No me acuerdo. Y bueno, nada, súper emocionados porque era... Aunque la primera showcase se nota que es un nivel que no está muy tra muy bien trabajado. Nosotros, aunque Juaco lleva mucho más tiempo que yo en Geometry Dash, yo realmente no, no entendía si estaba bien hecho o no. O sea, en, ese, en esa época yo consideraba difícil un Harder 7. Y se puede ver en Track Plus que hay un video donde lleva a 177 pulsaciones por un nivel de... 5... Eh, de 7 estrellas, digo. No deberíamos haber subido ese showcase, pero bueno, en ese tiempo no lo entendíamos. Yo no me convencí, como siempre, Blue Thirsty, y la mayoría de mis niveles que estoy creando ahora, porque estoy creando bastantes niveles que ya pronto van a dar la preview, hago varias versiones, y si me gusta, no me gustó. Yo lo que hice también, bufear fobias, cosa que a Joaco no le gustó, porque bueno, en ese momento, Joaco y yo... Eh, Aunque cogemos Geometriarge, Juaco ya se estaba. Se notaba esa chispa de jugar menos Geometriage. ¿Qué hizo Juaco? Eh, me dijo que no debería haber bufeado Fobias, que estaba bien fobias como estaba. Yo le dije que no, que realmente había que bufearlo, que había que mejorarlo, por así decirlo. Igual cuando sacamos la Preview 2 tampoco había mucho mucha mejora, por así decirlo, ¿no? Que conste que en el canal, aunque diga preview 1, eso lo agregamos después, realmente se llamaba versión decía versión final cuando lo subimos. Nosotros agarramos, bufeamos el nivel como ya, lo, como ya lo dijimos, Joaco no muy convencido de bufearlo, no le gustaba la idea de bufearlo. No porque no le gustaba que sea difícil, sino que él quería que el nivel mantenga la esencia del primer día de ese día de noviembre, diciembre, a la noche, a las 2 de la madrugada, creando el nivel. Pero de todas maneras, yo seguía con lo mío, que quería bufear al nivel, y que si no, no lo íbamos a sacar. Él también quería sacar el nivel, yo también lo quería sacar. Así que terminamos por sacar el nivel eh, días después, la preview número 2 o 3. Yo ya estaba súper feliz, estaba por empezar la, la verificación del nivel. Hay unos directos que si no me equivoco no están en privado que son directos de verificación de fobias no era muy bueno jugando así que me costaba mucho llegar al 20% y todo eso eso ya cuando estaba fobias en bufeado yo cuando lo iba jugando notaba errores en la decoración porque yo no revisé el nivel antes de subirlo yo estaba jugando esa, cop esa copia del nivel y no, no me cabía mucho además de que bueno si no me equivoco para ese tiempo todavía en la pantalla final Teníamos un final medio raro, era un spam o algo así. Y ya creo que al stream número 4, 3, yo ya eh, dejé de hacer directos y pasé con otro nivel. Creo que no expliqué por qué, pero bueno, acá está la explicación. El nivel era la era... era... Muy malo, estaba muy mal decorado ¿A quién le gustaría jugar eso? él Le contesto a Juaco se Joaco sería en la misma No quería saber nada de volver a hacer el nivel quería Él quería sacarlo, que yo lo verifique Porque él no lo quería verificar Yo que hice Nosotros que hicimos, mejor dicho Hacer el nivel Yo con... Eh, yo y Juaco Con esas diferencias Con mala gana Porque no queríamos Y Juaco me decía No runes el nivel, no hagas esto Entonces, lo que hicimos nosotros eh, fue subir al nivel por decimocuarta vez en, en YouTube con otra preview. Yo ya notaba que perdía las ganas de Geometry Dash y, y decía que arruiné el nivel. Ese tiempo, eh, Juaco estaba dejando Geometry Dash. Yo decía, No, amigo, dale, volve". Y Me dice, No, vos ya arruinaste todo. Ese fue lo que el declive. Yo fui el causante de que, bueno, uno de los causantes de que Juaco abandonó Geometry Dash. Días después. Eh, empiezo a buscar verificadores, nadie lo quería verificar y el nivel quedó abandonado y es la preview que tiene subida su vida en el canal que es la preview final hace unos días, una, un, menos de un mes, serán dos semanas por ahí empecé de nuevo a ver follas, eh, practicarlo, jugarlo porque yo quería sacarlo al nivel esto es un vídeo también para informar de que va a volver follas y No se imaginan cómo. Lamentablemente no pueden encontrar decoradores. Si quieren, si conocen algún decorador, que me mande un mensaje por Discord. Y yo hablaré amablemente con él. Y le pediré si puede decorar el nivel. Solo con Glow. Pero bueno, igual si no encuentro decorador, me da igual. Lo subo como está. Total. Cambié los colores de pose. no Ya no está como antes. Está súper cambiado el nivel. Y lo más importante. Eh, Juaco no volverá. De manera oficial, por ahora x volverá cuando subamos un podcast, una entrevista que le hice a él. Cuando se suba esa entrevista, volverá X-Metriarch Huaco y empezará a jugar GD y volverá a su canal. Volvió a follas, Le pedí por favor que quería terminar el nivel y que ya había arreglado los, erro los errores que yo había hecho. La parte final todavía no está completa, falta eso, la parte final y la parte del Wave y alguna que otra barda por ahí que habría que retocar pero después el gameplay ya está hecho, está mejorado, está cambiado es un video para decir que vuelve Fobos, no sé cuándo, en un mes, en dos meses espero antes de la 2.2 poder verificarlo yo me despido por aquí esa fue la historia de Fobos vuelve vuelve de forma muy épica así que esperen en el showcase que no sé cuándo se va a subir no Probablemente Juego Excel esté viendo este video Así que le mando un saludo Si sí puede comentar algo como zanahoria Disculpen que el video haya sido tan extenso Pero la historia de fobia ha sido bastante larga Muchas gracias gente por ver el video hasta el final Si les gustó suscribanse y denle like Nos vemos hasta la próxima chao